Bienvenidos a Estilocracia. En este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me queda claro que la juventud crece hoy por hoy en ropa informal. Bueno, nosotros también crecimos con ropa informal, pero cuando yo era niño, los domingos me tenía que poner corbata, aun cuando tenía yo cuatro años de edad. Pero eso era obligatorio. Los domingos eran de traje y corbata. Hoy por hoy, creo que ya no se usa corbata ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni ningún otro día entre la gente joven. El estilo es más desenfadado, más de camiseta, más de jeans, más de tenis. Pero el, el mundo laboral no se mueve así. El mundo laboral puede tener una serie de códigos de vestimenta que incluyen traje o la ropa formal. ¿Qué va a usted a hacer cuando tiene que comprar su primer traje formal para ingresar a otro mundo diferente al del estudiantado o al de su juventud? El primer traje, si me lo permite, debe ser color azul, azul marino. Y debe ser en un tejido de lana, de una lana tropical, que no brille, que sea básicamente opaca y que tenga un polo cerrado para que se vea mucho más formal el, el traje. El segundo traje tendría que ser en gris. Lo mismo en una granada tropical o si prefiere en un gray flannel o franela gris, que eso sí lo hace mucho más clásico. Las camisas, dado que este va a ser su primer traje, fíjese que sean siempre lisas en azul o en blanco. Pero si usted prefiere usar unas camisas de cuadros o de rayas, porque usted ya las ha usado antes, eso ya es una declaración de estilo y eso es lo que le va a ayudar a usted a conformar su propia manera de vestir, su propia declaración de estilo, su propia huella, su propio estilo. Si usted tiene esta capacidad de armonizar bien colores y juegos de texturas, hágalo, porque esa va a ser su verdadera declaración de su propio estilo de vestir. Miren, uno muchas veces seguía por la marca No es lo más conveniente Le voy a decir la verdad Porque algunos diseñadores Por famosos que sean Nunca en su vida diseñaron un traje Ni se metieron en la ropa formal O la vestimenta formal de los hombres A lo mejor nada más hacían alta costura Para señoras Y eso no nos garantiza absolutamente nada Yo creo que Debe uno orientarse Primero a buscar un buen sastre Que suele ser más caro O bien Buscar las casas que siempre han fabricado ropa de hombre Quiénes son, por darle a usted un ejemplo nada más Que no es ni limitativo ni único Ralph Lauren, Brooks Brothers, Aldo Conti, Adolfo Domínguez Tienen muy buena confección, tienen muy buena estructura Saben lo que están haciendo, siempre están actualizados Y siempre le van a dar una garantía de lo que está usted haciendo sin embargo a pesar de que compre usted con ellos y aparentemente la ropa le quede perfecto vaya con un sastre a que se lo ajusten exactamente a su medida le recuerdo lo que siempre he dicho un buen sastre hace que un saco de mil pesos se vea como de mil dólares cuando ya le ajusta a usted perfectamente en un saco del traje lo que importa es el tejido y la costura fíjese que la costura sea casi invisible que los botones sean finos, que, lo, que los botones no, te, no tengan hilos sueltos y que los ojales tampoco tengan hilos sueltos, ojales deben ser al color del tejido, no de otro color y fíjese usted en las entretelas, las entretelas arman el saco, la entretela le da la forma a la solapa y le da la forma al frente, de manera que cuando usted lo dobla así debe ser una sola pieza que no se note la diferencia pero que al doblar quede todo en su lugar. Eso es lo básico para que usted compre su primer traje, como debe de ser, y que le vaya muy bien en su vida laboral. Muchísimas gracias por su atención, y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi, a mi canal, y nos vemos en la próxima. Bolitas de queso de cabra y nuez.